Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo convertir, cómo extraer un audio de un video con tu reproductor BLC. Vamos a reproducir este video, este pequeñito video. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestro reproductor DLC, para poder convertir o extraer el audio de nuestro video ya que estamos en nuestro reproductor vamos a darle donde dice media vamos a dirigirnos a la parte que dice convertir y guardar vamos a hacer clic en esta parte luego que estamos aquí es importante resaltar de que la parte donde dice archivo tienen que tenerla presente antes de añadir vamos a buscar la información donde la tenemos que es en escritorio luego que tenemos esta información de escritorio vamos a darle donde dice convertir luego que le damos a convertir donde dice mp3 en el caso de ustedes no va a estar en mp3 van a buscar el formato que dice mp3 para poder hacer la conversión luego que aparece le dan clic es importante también resaltar la parte donde va a salir este audio vamos a darle a... buscamos el lugar donde queremos que se exporte ese audio por motivo de este video vamos a ponerle audio y vamos a ponerlo en el escritorio para evitar la búsqueda innecesaria de este archivo. Le damos a guardar. Todavía no se ha convertido. Para convertirse deben de darle donde dice Start. Ya se convirtió. Nos sale un pequeño cuadro que dice que si queremos mantener el archivo original o sobreescribir sobre él. Si este cuadro sale con bastante frecuencia, no teman en quitarlo. Y Reproductor, no pasa nada. Lo voy a hacer para que vean. Ya el archivo como quiera está transformado. Convertido en mp3. Lo voy a poner para que vean. Y listo. Podemos ver cómo sacar el audio de un video. Hasta la próxima, muchísimas gracias